Bueno, saludos, soy Israel Vanguera, en esta hora les voy a mostrar la forma de cómo descargar e instalar internet Download Manager para descargar cualquier video de, inter de internet o archivos, de música, todo lo que ustedes quieran. Entonces, para que esto les salga de una forma correcta, solo sigan mis pasos. Lo otro es que el archivo, cuando, cuando lo estén descargando, el sistema se lo va a detectar como virus, pero no es un virus, solo den clic en, en permitir o aceptar guardar. No es un virus, solo que como contiene unos archivos para hacer algo que les voy a mostrar más adelante en este video, entonces por eso lo está así. Entonces una vez le incline el link le dan en la descripción del video, se les va a descargar este archivo. Esto es la forma de descargarlo fácilmente porque se lo estoy dejando sin, sin anuncio, entonces les queda fácil. Luego una vez que lo tengamos aquí, damos clic derecho, extraer aquí lo otro es que, que si ustedes tienen que instalar este mismo, si este mismo programa y no les está funcionando y van a instalarlo conforme les estoy enseñando en este video eh, les voy a dejar en la descripción del video un, un, un enlace que los llevará al video un video que cree donde les muestro cómo desinstalarlo de forma correcta para que no cometan errores esto lo pueden desinstalar las veces que quieran en caso de que no les funcione la primera desinstalarla, desinstalarlo las veces que quieran y reiniciar el PC y luego volverlo a hacer entonces una vez una vez haya extraído el archivo vamos a Nos abrimos esta carpeta y vamos a ejecutar este primer archivo vamos a doble clic allí minimizamos la carpeta luego damos clic en sí clic en siguiente, aceptamos los términos y condiciones, siguiente, eh, dejemos esto para lo mío para que nos genere un, un acceso directo de escritorio, damos clic en siguiente, no le vayan a dar clic en finalizar, damos clic en siguiente, no le vayan a dar clic en finalizar, porque si le dan clic en finalizar, a la hora de pegar los archivos allá en la carpeta de internet manager no les va a aceptar, entonces lo dejamos aquí y vamos a abrir esta carpeta, nuevamente y vamos a dar clic derecho y vamos a extraer el segundo archivo extraer aquí aunque ya la tenía abierta ahora vamos a ejecutar este el 10 que no era vamos a ejecutar este archivo y es que vamos a ejecutar es este solo que yo por error le di clic en este en la segunda en, en el eh, cuando iba a mostrarle cómo hacerlo solo que se me actualizó y se bajó este pero es este después de que tenemos esto aquí vamos a dar clic en el siguiente que es este y ahí se les va a abrir esta, este, este programita van a dar clic en crack vamos a copiar estos dos archivos copiamos podemos cerrar aquí entonces vamos a pegar esos dos archivos en la carpeta internet do manager para pegarlo simplemente vamos a equipo no lo vayan a hacer todavía solo les estoy enseñando la voy a enseñar la forma de cómo entrar acá disco local C si, si el sistema operativo que ustedes están usando es de 32 bits lo pegan en esta carpeta lo buscan buscan internet do manager aquí y la pegan a mí no me sale en esta porque mi sistema operativo es de 64 bits entonces esta, la encuentro aquí entonces abrimos aquí y lo pegamos aquí. Si no encuentro la carpeta de estas dos formas. De esta forma entonces se vienen al enlace que está aquí en el escritorio. Y dan clic derecho. Abrir ubicación de archivo. Igual los va a llevar de la misma forma. Acá. A la carpeta que le está mostrando. Entonces dan clic derecho y pegar aquí. Damos clic en reemplazar archivo. Palomeamos aquí damos clic en continuar. Luego vamos a dar clic en OK, damos clic en Sí, sí, aceptamos, cerramos aquí, luego damos clic en Finalizar. Vamos a cerrar esta ventana de instrucciones. Bueno ahora vamos a dar clic en directo, ya podemos cerrar aquí, una vez demos clic en directo nos va a direccionar a esta página de extensiones, esperan a que carguen. Y cuando le salga esta opción vamos a dar clic en habilitar extensión. Podemos cerrar esta, esta página. Y aquí eh, dan clic en agregar. A mí me sale desinstalar porque ya está agregado. Porque lo acabé de agregar cuando me salió habilitar extensión. Entonces cuando le salga aquí usted le dan clic en agregar extensión. Cuando ya la agreguen se les va a venir aquí. Vamos a ir a más herramientas, extensiones. Y aquí les va a salir así, esto es palomeado. Entonces ustedes dan clic aquí en palomear, luego dan clic en detalle. Y aquí vamos a palomear todas estas opciones. Y cerramos. Solo se tienen que limitar a eh, seguir mis pasos. Y si no les funciona, vuelvan lo a hacer desinstalen y vuelvan y lo hacen necesitan lo conforme les dejo en la descripción del video la, el ejemplo entonces ahora nos tiene que salir la opción para descargar cualquier video de internet o un archivo si ustedes no quieren usar el programa porque están cansados y no quieren descargar a través de él no es, neces no es necesario desinstalarlo simplemente se vienen aquí más herramientas, extensiones y lo desactivan le, le dan clic aquí y se desactiva. Y una vez se desactive aquí, no les va a molestar. No, hay, no es necesario desinstalarlo, simplemente lo desactiva. Bueno, como pueden ver, ya sale aquí la opción para descargar en cualquier vídeo o película que ustedes quieran descargar. Les va a salir esta opción así: Que le dan clic allí, luego dan clic en iniciar descarga y eh, la descarga se iniciará automáticamente. Yo lo voy a cancelar porque yo no necesito ese vídeo, solo era para mostrarles a ustedes. Bueno, así es como se instala el programa correctamente. Eso ha sido todo por hoy. En caso de algo, me comentan en la descripción del vídeo y no olviden de suscribirse. Chao.